Bien, ya, ya la, el último tema para, con respecto a las memorias son las alteraciones. ¿sí? En esta tabla yo les presento una división entre diferentes formas de, de, de memoria, diferentes tipos de memoria y, y, el, y, la, y sus alteraciones respectivas, ¿sí? Entonces, para la memoria de corto plazo y de trabajo, lo típico son trastornos tipo del aprendizaje, trastornos de atención y hiperactividad, eh, discapacidad intelectual, o algo así, donde no puedes manipular o resolver problemas eh, con eh, en la memoria de, de corto plazo, ¿no? Entonces, donde eh, la cantidad de ítems, de, de dígitos, eh, en progresión o regresión son menos, donde la capacidad para rotar eh, figuras o desplazarte del espacio es eh, comprometida, ¿sí? Las principales alteraciones, por ejemplo, en las memorias asociativas, tenemos como las fobias, ¿sí? el trastorno obsesivo de, de, de, compulsivo, la depresión, el, los trastornos de ansiedad, eh, donde se generan eh, memorias aversivas que discapacitan a las personas, ¿no? También pueden haber una alteración en las, en las memorias asociativas apetitivas, por ejemplo, en las adicciones. Y... ¿sí? Eh, en, en cuanto a la facilitación no es común que se vea alterada las alteraciones se ven más en, como en formas de discapacidad intelectual más graves ¿sí? eh, y en algunos problemas emocionales donde primados pueden de desencadenar emociones aversivas como el trastorno eh, de estrés postraumático también podría estar acá como compartiendo elementos con estas la memoria de aprendizaje de procedimental o memoria para habilidades pues te podríamos ver como problemas de aprendizaje no verbal el TAM, las dispraxias, la hora psiquia el problema de control motor, como en el Parkinson, Huntington, los DICS, en, la Corea de de, de, de, en el síndrome de Tourette, sí, las coreas. La memoria episódica, podríamos ver las amnesias, hipomnesias, hipernesias, por ejemplo el TOC es un caso de hipernesias, sí, e, y las paramnesias, que ahora vamos a hablar de ellas. Y lo, por último tendríamos la discapacidad, la semántica, perdón, la, la, la, la, eh, del desarrollo sería como discapacidad intelectual y, en, y ya en, en el de, de neurodeterioro sería como la demencia semántica, ¿sí? serían las principales alteraciones de la memoria. Por general cuando se habla de alteraciones de la memoria, casi siempre la gente se refiere a alteraciones de la memoria episódica Sí, por eso son las más comunes, que son, y podemos dividirlas en, en dos tipos, en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas es por exceso o deficiencia de la memoria. Si es por exceso, tenemos las hipernesias, y si es por defecto, las hipomnesias y amnesias. Casi siempre también se habla solamente de amnesias. Las hipernesias serían, eh, recordar demasiado, por ejemplo, en el estrés postraumático, en el TOG, ideas que no se pueden sacar de la cabeza. En las hipomnesias sería recordar poco y en las amnesias no se, no se recuerda eh, por un daño cerebral. Tendríamos las cualitativas o paranesias que hay del recuerdo y el reconocimiento. Bueno, hablemos rápidamente de estas. Las amnesias. Básicamente las amnesias se pueden producir por alteraciones en los mecanismos de codificación que llevaría a una amnesia anterógrada o alteraciones en los mecanismos de almacenamiento, que generaría más como una amnesia retrógrada, o alteraciones en los mecanismos de recobro, que podría llevar más como una amnesia de tipo confabulatoria. ¿Sí? Por lo general, para diagnosticar una amnesia no deben haber daños o alteraciones en eh, inteligencia, nocias, atención, praxias, funciones ejecutivas. Debe estar conservada la memoria a corto plazo y se conservan las memorias implícitas. Aquí vemos como un tipo, entonces, por ejemplo, tenemos un daño cerebral, recuerden que eso es ocasionado por un daño cerebral, y si lo que se alteran son las, el, el, el, los nuevos aprendizajes, la formación de nuevas memorias, hablaríamos de amnesia anterógrada, por fallos en la codificación, pero si lo que tenemos es un, una alteración de los recuerdos ya adquiridos, hablaríamos de amnesia retrógrada, por un fallo en el almacenamiento, en lo que se había almacenado. ¿sí? Aquí vemos entonces otro gráfico un poco más claro, entonces tenemos la lesión, tendríamos la amnesia retrógrada prelesión, ¿sí? tendríamos el coma, y, y acá tendríamos la amnesia, esto por lo general se llama amnesia lacunar, la que implica la retrógrada y la anterógrada, la, la amnesia anterógrada, donde no se puede aprender, ¿sí? y si es solamente alrededor de la lesión, pues o después de la lesión, como la amnesia postraumática. Bien, comencemos a hablar entonces, la, cuando se habla de amnesia enterógrada, pues estamos hablando de la imposibilidad para formar nuevos recuerdos, ¿sí? eh, en el grado extremo, pues así como lo vemos por ejemplo en la, en la película esta de, de Mil veces besado algo así, como, como el tipo que, que cada 10 cada segundos se le olvida que estaba haciendo, y lo que vemos en el caso de H&M es una, es una falla en la consolidación, por lo general, esto se debe a daños en el lóbulo temporal medial, po ocasionados por traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, síndrome de Korsakoff o enfermedad de Alzheimer, ¿sí? o lesiones por eh, eh, eh, una neurocirugía, como en el caso del paciente de HM. Eh, esta es la típica amnesia hipocámpica, la que sucede cuando hay lesiones en el hipocampo o alrededor del hipocampo. Aquí me falta la, la retrógrada, pero bueno. Y eh, como en el caso del paciente de HM, ¿no? que hay una lesión en, el, en todo el lóbulo temporal medial y conlleva a serios eh, problemas para, para, para aprender nuevos eh, eh, elementos. También pueden haber alguna en esa retrógrada acá. Eh, por lo general no hay confabulación, ¿sí? por lo general no hay anosognosia, es decir que las personas saben que tienen el el, el, el problema de, de memoria muchas veces con una, eh, sin alteraciones en la memoria a corto plazo ni en la memoria de trabajo. O sea, y tampoco hay alteraciones en las memorias implícitas. Entonces vemos que esas personas aprenden muy bien por eh, procedimientos nuevos. Por ejemplo, como hacer esa estrella eh, sin errores. Aprenden muy bien a conducir, a bailar, a tocar un instrumento sin saber que lo saben, o sea, sin poder reconocer o saber qué, ha, qué han aprendido, pues porque tienen es una serie limitación en saber qué han vivido después de la lesión. ¿sí? El caso típico que ya le hemos hablado varias veces es el del paciente HM, Henry ¿no? La amnesia por evocación o retrógrada, entonces eh, eh, aquí lo que vemos es una dificultad para actualizar los recuerdos ya fijados. ¿Sí? aquí la falla es más en el almacenamiento esto sigue algo que se conoce como la ley de ribos, es que se, se van perdiendo los, los, los recuerdos de los más recientes a los más antiguos y eso es clásico por ejemplo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer o con enfermedad de, de Korsakoff ¿no? que cada vez van perdiendo más recuerdos hacia atrás hasta que llega que el momento en el que piensan que están viviendo en hace 20, 30 años ¿Sí? y por lo general, eh, el caso más típico de amnesia Retrógrada es la amnesia diencefálica y donde se daña por ejemplo el tálamo y los cuerpos mamilares en especial y esto es típico en los pacientes con síndrome de Korsakoff. ¿sí? Es una deficiencia en la vitamina B1 y seria desnutrición y alcoholismo genera daño en estos tipos de, de estructuras, cuerpos mamilares, fascículos mamilotalámicos, trígono, telencefalo basal, ¿sí? eh, que es el, el núcleo de Maynard el cíngulo y el, y el núcleo dorsomedial del tálamo. ¿sí? E, y aquí lo que vemos es una amnesia anterógrada progresiva, una grave amnesia retrógrada, desorientación temporoespacial, confabulaciones. Esas personas se inventan unos videos enormes sobre que creen que son otras personas, creen que están en otro lugar, pero sin ser un estado, o sea, no es una esquizofrenia, no es un estado psicótico. ¿sí? Es simplemente el componente de su amnesia diencefálica. Eh, ¿sí? No hay reconocimiento de en la enfermedad, no saben que tienen los problemas, hay falsos reconocimientos, creen que hay personas que conocen que no las conocen, bueno, creen que por ejemplo el, la, la doctora es su hija o su hermana y cosas por el estilo. Y en casos graves puede haber como profunda apatía. Este es un caso de una persona con eh, daño en el tálamo lo sí, vemos acá por un tumor, y con profunda amnesia diencefálica. ¿sí? Este es otro caso de síndrome de Korsakoff, un hombre de 54 años, con un daño enorme, enorme en el diencefalo, ¿sí? y, y también con una seria eh, demencia de tipo Korsakoff. La amnesia postraumática es la que sucede después de eh, una lesión. Esto es causada por un trauma cranencefálico. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que las lesiones eh, axonales y vasculares y también pueden afectar el sistema activador articular ascendente, o sea, generan un problema como de conciencia, el estado de conciencia, ¿sí? generando amnesia anterógrada y retrógrada alrededor de la lesión. La, amnesia, la extensión de la amnesia postraumática estará relacionada con la gravedad del trauma cronoencefálico. En trauma cronoencefálico leve puede haber amnesia postraumática de segundos a minutos, ¿sí?, en, en trauma cronocefálico moderado, eh, pues la amnesia postraumática puede ser alrededor de horas. Eh, y en traumas cronocefálicos ya graves, la amnesia postraumática puede ir desde días hasta meses o años. ¿sí? Eh, eh, se, eh, por lo general, también hay un estado confusional, ¿sí? se está asociada con el nivel de coma, con el grado del coma. Y muchas veces pueden haber confabulaciones previas o posteriores a la, a la lesión, al sea, el trauma. La anesia global trans, transitoria, entonces vemos que la característica es un inicio agudo, como el síndrome confusional, de un momento a otro, ¿sí? no hay pérdida de conciencia, y simplemente de un momento a otro las personas eh, eh, dejan de, de, de recordar cosas que, está, que, han, que han acabado de vivir, Sí, es típico en algunos tipos de, de epilepsia o en algunos trastornos metabólicos del encéfalo, con tumores, cosas por el estilo. Sí, entonces, eh, no recuerdan, puede ser que no recuerden nada de lo que han vivido antes y que también no, después de que, del, del, del episodio global... Eh, no, no se acuerden de lo que pasó eh, durante, esa, durante, ese, durante ese periodo. Por lo general, el periodo de amnesia global puede durar unos minutos a un par de horas. ¿sí? Eh, se conserva la identidad, hay gradiente de ribot, y puede ocurrir, como les digo, por consumo de drogas, epilepsia, terapia electroconvulsiva, accidentes cerebrovasculares o traumas cronocefálicos leves. La amnesia frontal se ¿sí? ve por un daño en, la, en las conexiones frontales, frontolímbicas, ¿sí? o en el óvulo frontal, muchas veces por demencia frontotemporal, y se compone un poco más por confabulaciones, ¿sí? con anosognosia, con amplias confabulaciones, con alteración cronológica, con amnesia de la fuente, no saber dónde se vivía, dónde se aprendió, dónde se vivió, fallas también para pensar hacia el futuro, amnesia pro ¿sí? Eh, y todo el recuerdo mejora aquí con claves, ¿no? Entonces, también hay alteraciones graves en la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, en la amnesia frontal. Y todo el recuerdo mejora siempre con claves, claves semánticas o claves fonológicas. La confabulación, pues, es típica en la amnesia frontal y es eh, inventarse un poquito el recuerdo, ¿no? Bueno, ya la enfermedad de Alzheimer, que puede ser muy variable... Y básicamente diferentes alteraciones, principalmente en placas amiloides y ovillos neurofibrilares, pueden conllevar a una pérdida gradual, tanto del, del aprendizaje como de lo que ya se vivió con la amnesia anterógrada y retrógrada. ¿Sí? Listo, yo creo que con esto ya finalizamos nuestras alteraciones de la memoria. Cefalitis de amnesias, amnesia psicógena, amnesia extracorpórea eh, y las paramnesias son como las fallas de eh, no se pierde la cantidad de recuerdos sino por ejemplo hay alteraciones de eh, la identificación del recuerdo tenemos confabulaciones falsos recuerdos delirantes, etnología fantástica, los de yabús los yamaitbús las egmesias ¿sí? los falsos reconocimientos bueno, son algunos tipos de paramnesias ¿Sí? donde se distorsiona como eh, la vivencia de los hechos o se inventan recuerdos o hay eh, un exceso de falsos recuerdos, cosas por el estilo. Aquí vemos entonces un resumen de algunas principales amnesias con sus eh, tipos de lesiones y las alteraciones que se pueden esperar. Muy bien, entonces terminamos todo el recorrido rápido sobre memoria.